Hola a todos, soy Ander, eh, trader en el proyecto X y hoy desde la, aquí, desde la bolsa de Barcelona eh, me diréis, esto no tiene nada que ver con Wall Street pero bueno, no deja de ser lugar emblemático para nosotros Bueno, por lo que os quiero presentar hoy es una operación para que veáis que teniendo unos cuantos conceptos muy claros sobre volumen y entendiendo el contexto de mercado eh, podéis sacar adelante operaciones muy interesantes, fáciles y que os lleven a una operativa rentable a medio o largo plazo. Así que, ¡vamos a ella! Bueno, pues como todos podéis ver, eh, la operación la estoy haciendo en el petróleo, en el CL. Y bueno, para poneros un poco en contexto, esto es el día 1 de julio y eh, si, si miráis un poquito el gráfico de time frame de una hora lo que veríais es un cierto rango con una dificultad del precio para sobrepasar el nivel, los niveles 59, 90, 60, 20 más o menos por ahí andaba entonces ante esa dificultad venía de una senda alcista y ante esa dificultad pues bueno empiezo a ver eh, una ligera, un ligero cambio que parece que se va a ir en, en cortos entonces, en el de 5 minutos, eh, durante ese día 1, ya se ve que ha hecho esa resistencia en el nivel 59, 90, 60, 60, 10, 60, 20, por ahí andaba. Y bueno, que empieza a ver una eh, secuencia bajista, una secuencia, una tendencia en cortos, en la que se empieza a ver... Unos mínimos y máximos decrecientes, con lo que lo único que estoy buscando es eh, meterme en esa, esa, subirme a esa tendencia a, eh, a cortos. Entonces, ¿qué es lo que básicamente eh, me confirma esa señal de entrada? Como lo que estáis viendo, que entré en bueno, use eh, dos contratos, eh, ya sabéis que esto es algo muy propio de, de Claudio, eh, le encanta operar porque es cierto, con dos contratos te ayuda de alguna manera a eh, intentar sacar el primero con cierta seguridad y eh, dejar correr el segundo, que como ya veréis, por ese día por, tenía, tenía prisas eh, y acabé saliéndome de la operación antes de lo, que, de lo que debía, o sea, no hice el seguimiento del todo bien hecho. Pero bueno, la cuestión es que salió bien, lo que podía haber ganado un poquito más de lo que acabé ganando. Bueno, pues la idea, como veis aquí, eh, tenemos una serie de Big Trades. Entonces, eh, simplemente si os fijáis, hay unas entradas a cortos que nos enseñan estos Big Trades. Y en el retesteo, lo que yo estoy buscando es alguna señal que me diga, oye, que vale ha habido una fuerza, una gran entrada de, de bit de órdenes en corto que han impulsado el precio eh, a la baja y en su retesteo lo que busco es en alguna zona de esas entradas en corto como puede ser cualquiera de estos dos big trades que haya algo que me sugiera de alguna manera que eh, esos cortos siguen teniendo razón el precio le sigue dando la razón ¿Y qué es, lo que me, qué es lo que me ayuda a decidirme? Pues simplemente ver que aquí hay unos tíos entrando en ASK Hay una, un pack importante de compras a mercado A las cuales el precio no les hace ni caso Por lo tanto lo que me permite seguidamente Es entrar en esta zona como ya estáis viendo Y poner stop loss justamente por detrás de ese big trades Que para, para mi argumento es el que eh, me está diciendo que estos tíos que han entrado aquí con, con Ask no tienen la razón. Por lo tanto, sitúo los, los stop loss de ambos contratos por detrás de ese Big Trades y simplemente lo que busco es, como os he dicho antes, eh, sacar un primer contrato eh, de la manera más rápida posible, eh, siempre respetando ese stop loss que he tenido. Bueno, ya, ya veis que eh, la gestión le seguimos dando mucha importancia a la gestión de riesgo, entendida como siempre en eh, un stop loss asumible. Hay muchas más cosas en la gestión de riesgo, pero una de las que yo creo fundamentales es un stop loss asumible. Entonces para mí estos stop losses emocionalmente los puedo llevar bien. Si saltasen no me causarían una desgracia de tarde, que con, otro, con otra cantidad supongo que sí y eh, seguidamente pues simplemente ir a buscar un, el Take Profit eh, del primer contrato que se iguale al Stop Loss que he asumido y con el segundo contrato pues eh, dejarlo, dejarlo correr voy a acelerar un poquito el vídeo como veréis eh, os he ido marcando un poquito para que vieseis eh, las órdenes, los Big Trades eh, cuántas órdenes habían entrado y demás esta parte le ha acelerado porque es unos minutos en los que el precio eh, no, se acaba de, no se acaba de definir, como, como ya veréis. Y eh, en breve ya veremos cómo el primer contrato llega a su take profit, con lo que eh, me supone cierta despreocupación, ¿no? porque ya tengo esos ticks eh, ganados de alguna manera que me dejan respirar porque en caso de que me salte, el stop loss del otro contrato pues me quedaría en break even cosa que eh, bueno me deja más tranquilo. Aquí lo que veis es amplío un poquito la imagen, ya sé de dónde vengo, ya sé el contexto de una hora, sé el contexto de cinco minutos, y aquí lo que estoy o lo que quiero ver un poquito más es todos aquellos niveles de, de aquellos clusters en las velas pues que hay que predomina y qué niveles hay si está ganando eh, de alguna manera me permitís lo de ganar los cortos o los largos porque bueno pensad que en ese momento de indecisión de mercado pues eh, el precio no acaba de salir, la operación no la acabas de... empiezan a entrarte las dudas y y bueno pues intentas, yo como soy un pelín nervioso, pues lo que hago es empezar a mirar y demás para sobre todo evitar tocar stops, tocar take profits y, y demás finalmente como ya veréis ahora eh, como os he dicho, salta el primer contrato como ya os digo, en lugar de dejarla correr, ese día pues tenía mal, bueno, un, día un poco ajetreado, con nervios y como ya veis, no tengo ningún tipo de paciencia el segundo contrato no soy capaz ni de dejarlo eh, por detrás del precio de entrada para que dejar justamente, que es lo que queremos dejar correr el precio y lo que voy haciendo es ajustando ese eh, stop loss o break even, ¿no? que en este caso ya es, eh, ya es con ganancias, eh, pues por debajo o por detrás de aquellos clusters que más o menos estoy viendo de los vendedores que predominan, entendiendo que mientras ellos dominen, pues yo estoy tranquilo con ellos y en el caso de que pierdan la razón, pues a mí que me eche. Ya veis que justamente mi fallo aquí psicológico, es no tener paciencia, así que como ya habéis visto en muchos otros vídeos, lo que aconsejamos es siempre una operativa con calma, no tener ningún tipo de eh, input externo que nos perjudique la, la manera de operar de ese día, y si ha sido el caso que hemos tenido un mal día, pues eh, manos quietas y no, no operar. Bueno, nada chicos, espero que esta operación os, os sea útil, os haya gustado y a ver si así vamos, eh, voy poniendo nuevas operaciones y, y voy compartiendo con vosotros eh, más experiencias como, como la que os he presentado. Un saludo.